Hola, buenos días, mis Curlies. Encantada de estar aquí con vosotros y con vosotras otra vez. ¿Queréis saber cómo os ha ido el, el cuidado del cabello natural el, el, este año 2018? Pues seguir viendo este vídeo. Vale, ya estoy aquí otra vez. Eh, como todos los años, siempre os hago lo que es una agenda, que es una revisión, reflexión anual de cómo os ha ido el cabello. ¿De acuerdo? Cómo lo habéis tratado, cómo lo habéis cuidado cómo os sentís con él. ¿Vale? Esta revisión, reflexión anual del 2018 siempre consta de dos partes, ¿vale? Es 2018-2019. Una parte en la que hablamos de cómo nos ha ido el cabello natural pues en el 2018, qué productos hemos utilizado, qué no utilizaríamos nunca más, qué, qué estilos productores nos hemos hecho, cuáles no nos han ido bien, cuáles sí, ¿Eh, qué cosas eh, yo pensaba que me irían bien en el 2018 mi cabello que no me ha ido bien, o qué alimentos pues voy a descartar del 2018 porque no son buenos ni para mi cabello ni para mí. Esa es una parte. Y la segunda parte suele ser la que es referente al 2019, que es el futuro, ¿vale? Es decir, ¿qué cosas eh, voy a hacer para mejorar mi cabello, el estado de mi cabello, la, la salud, el brillo, la largura en el 2019 que no he hecho en el 2018, ¿vale? ¿Qué comidas voy a comer? Eh, ¿Qué tratamientos voy a, voy a darle a mi cabello para que esté mejor? Eh, ¿Qué tipo de estilos protectores voy, a, voy a, a hacer mi cabello también para que se vea mejor? ¿Y qué tipo de ejercicios me han ayudado a que yo acerte mejor mi, a mi cabello natural? Esas son las dos partes las que consta siempre esta reflexión, revisión anual del cabello natural en la que lo que yo quiero es que empecéis a digamos que analicéis un poquito hasta dónde habéis conocido vuestro cabello por ejemplo, si en el 2018 pues descubristeis la textura la, y a raíz de eso en el 2019 pues vais a darle otro tipo de champús otro tipo de acondicionadores ¿okay? Eso es por una parte ¿Cómo hacer esta, esta reflexión, revisión anual? Pues lo que tienes que hacer es Primero te sientas en un sitio súper tranquilo, pones la música que te gusta o te unas velas, un incienso, lo que te apetezca, coges un boli y un papel, ¿vale? Una vez que te hayas descargado el papel, pues coges un boli y un papel y te pones a hacerlo. Puedes hacerlo también ya desde el ordenador, puedes hacerlo en un ordenador y con un boli o un papel o un lápiz, pues lo vas haciendo, ¿vale? Es muy sencillo. Y luego, otro regalo más que, que siempre os doy cada año, que bueno, estoy súper encantada, que es un calendario. Este año lo voy a adelantar un poco, porque Porque así cuando llega el 2019 ya no tenéis que pensar en compraros un calendario, sino que tenéis un calendario de Curly Manga que está súper bien. Y esta vez están todos los meses. Y nada, y, y también quería deciros que el calendario de este año es un poco especial, digamos, la agenda y el calendario son un poco especiales, ¿Por qué? No, ¿por qué? Normalmente los otros años lo que hago es pues darles un motivo de agenda, de bolis, de tazas, pero este año he pensado, uff, voy a dedicárselo a la madre naturaleza que tanto nos está, así que es una fotocomposición súper bonita, con, con flores, con rosas, con gradiolos, con hojas, porque bueno seamos realistas, no, para, a ver, nosotros somos nuestra mejor inversión pero la, matro, la madre naturaleza también es nuestra inversión, si invertimos en ella ella nos responde, así que este año para mí es un año en el que voy a dedicarle a mirar mis documentos a la ecología, a cuidar la madre naturaleza, a darle a, a darle esos mimos que tanto necesita y que a nosotros también nos gusta que nos den ¿de acuerdo? entonces al principio del texto en la introducción os he dado unas pequeñas pautas pues para que ayudéis a esa madre en la de reciclar, de cerrar el grifo, cuando hace falta, eh, no gastar mucha luz, electricidad y demás, ¿vale? Etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Pues eso es todo por hoy. Eh, os voy a dejar una fotito aquí arriba para que veáis cómo es el calendario antes de descargaroslo. Y luego abajo en, en, en, esta, en este mismo vídeo va a haber un... un un enlace para que podáis descargar vuestro pdf de acuerdo tanto del calendario como la de la reflexión y revisión anual ok y eso es todo Ah, otra cosa es que decir man. es que siempre se me olvida pero es que tenemos eh, como dirá tenemos asesoría chicas hay asesoría flash por un euro hay asesoría de más precio dependiendo del tiempo que haráis que se asesore sobre cabello cuerpo piel tendencia lo que os apetezca vale podéis hacerlo tanto por skype por, por mensaje o también podéis hacerlo por WhatsApp. WhatsApp es mucho mejor. ¿Y qué más? O oh, por teléfono. Entonces, ¿dónde tenéis que hacer? Ir a la página, pagar, que se en Pay oh, y ya está. Y ya me llamáis, os contactamos y me, y me preguntáis lo que queráis preguntarme, ¿de acuerdo? Bueno, un besito. Ah, y Coffee Me. Coffee Me, que está muy bien, que es para que me deis una ayuda, pues una donación para que sigamos con nuestro trabajo. Hasta luego, un besito. Chao, chao, chao, os quiero.